Estoy repasando el libro Marketing de Contenidos de Eva San Agustín para hablaros de cuánto cuesta una estrategia de contenidos. Pero antes vamos a ver por qué es importante tener una estrategia de contenidos. Bien, lo primero es que el contenido es el rey del inbound marketing, el rey del marketing digital o del eh, marketing online. Y por lo tanto, tener una estrategia que garantice resultados óptimos con los contenidos que creamos es fundamental para el éxito de nuestra eh, estrategia de marketing lo segundo que tener una estrategia es eh, necesario para obtener resultados sistemáticos y por lo tanto que se puedan repetir y que se puedan eh, garantizar bien pero si quieres saber cuánto cuesta tener una estrategia de contenidos yo lo voy a averiguar en mi post del blog le damos al branding soy Ignacio Jaén